Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante yeah. Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Yo sé, esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos si hay un culpable aquí somos los dos, los dos, los dos. Pero ella no. Tú nunca tenías tiempo para nuestro encuentro. La relación iba tan lento y tú siempre tenías un cuento. Yo me perdí en el intento de recuperar este sentimiento, pero nunca pude me detuve, le pedí a mi Dios pa' que me ayude, Tuvo malas actitudes, yeah, mientras más en solicitudes, y yo, ella hizo lo que no hiciste, no la culpes a ella más, si por tu culpa fue que me perdiste.